Bueno, mi cabello es súper importante para mí, eh, desde muy pequeña siento que es parte esencial de mi vida, de mi ser, eh, lo llevo a veces crespo como soy originalmente, pocas veces me he hecho algo diferente, no me hago absolutamente nada en el cabello, o bueno, en ocasiones lo, lo pongo el lacio, pero, pero tiene que ver más con un tema de comodidad. Eh, me siento feliz como soy y les cuento, eh, creo que es un homenaje a mi madre que quería que saliera como salí, digamos que cuando eh, ella quedó en embarazo de mí ella pensó que iba a ser una mujer crespa y cómo iban a ser mis crespos y que me, me tenía que sentir orgullosa de ellos y siempre me enseñó cómo a valorarlos entonces creo que, que lo llevo así en homenaje a ella